y que ahora salió hablando y hablando de grueso calibre fue el expresidente Iván Duque refiriéndose no solamente a la dictadura de Venezuela sino a la dictadura de Nicaragua, a la dictadura de Cuba en fin, lo que realmente es una dictadura como bien sabemos la línea de Iván Duque es de derecha, centro de derecha más o menos al parecer su gobierno estuvo plagado de muchas incógnitas aún sin justificarlo venía de un paro camionero, de un paro estudiantil llegó una pandemia en fin no fue fácil no solamente para Iván Duque sino para todos los presidentes de momento cuando llegó la pandemia pero en fin algo que él sí tuvo muy claro fue ir en contra de las dictaduras y por eso se manifestó y fue muy claro hace un énfasis en el gobierno de ahora el cual le pide no al gobierno tanto de ahora pero sí sobre todo al congreso en sí de que no acepten ciertas arrodilladas que se pueden hacer porque a veces sale peor la cura que la misma enfermedad a qué me refiero hay una cierta rivalidad entre venezuela y colombia por sus mandatarios lo que le está pidiendo en este momento el expresidente al gobierno actual es que si va a entablar relaciones con venezuela perfecto si va a entablar relaciones con maduro perfecto pero que no sea condescendiente en llevar en ceder o en entregar el país no solamente con él, sino también con Daniel Ortega, refiriéndose al archipiélago por el cual están peleando en la corte penal. Aquí hay una cosa que es eh, clara, y eso también se lo dijo el Congreso de los Estados Unidos a Joe Biden, es que si van a hacer negocios con Venezuela, perfecto que los hagan, pero no se puede soltar o ceder, o como dice vulgarmente el dicho, bajarse los pantalones porque la cosa no es así caso que pronto también pretendía Estados Unidos o no sé si todavía está dentro de las cosas a seguir que es que si llegan a un acuerdo con Nicolás Maduro entregarían a cambio a Alex Sap y por ahí también se manifestó Donald Trump donde decía eso sería un acabose eso sería acabar con el, el trabajo de muchos años y sobre todo comprobando que Nicolás Maduro tiene rabo de paja y uno tiene que ser muy claro, un presidente que tiene una orden de captura por la Interpol a nivel mundial. Por narcotráfico. Eh, un presidente que está investigado por delitos de lesa humanidad. Un presidente que tiene a Venezuela como la tiene. Un, un país tan rico que lo tiene en una pobreza absoluta. Hombre vuelve y resalta el dicho. Piensa mal y acertarás. Esto es de ponerle lógica. Esto no es de, de improvisar. El dicho que es mejor un mal arreglo que un buen pleito Parece no tener relevancia en este caso y es lo que manifiesta el expresidente Iván Duque. Reconoció que su gran frustración como presidente de Colombia fue no haber visto caer la dictadura de Nicolás Maduro. Con palabras contundentes, ojo, porque él no está hablando con aguas tibias, con palabras contundentes dijo yo enfrenté a ese bandido, lo denuncié ante la Corte Penal Internacional Recordó Iván Duque que sin embargo la defensa de la, de la democracia no termina con la presidencia, es lo que está dando a entender aquí que el hecho de que él hubiera terminado su gobierno y que ahorita este otro gobierno, eso no quiere decir que la democracia termine con la presidencia aquí hay un congreso y ese congreso tiene que ponerse en postura el pasado miércoles el expresidente de colombia manifestó que su gran frustración como gobernante fue no haber visto la caída de la dictadura de nicolás maduro en venezuela y se mostró totalmente contrario a cederle el palmo de territorio a nicaragua que también se refiere al cual están peleándose por ese archipiélago la postura del expresidente es que de ninguna manera hay que ser condescendientes con una dictadura sea de donde sea es preferible un siglo de tensiones a cederle territorio de colombia a la dictadura de daniel ortega ojo aquí está siendo enfático y yo personalmente como colombiano lo apoyo porque tenemos que también hacer valer nuestra soberanía esto es algo interesante porque la postura de duque aquí es clara él no está con agua de sí, está hablando de grueso calibre y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 porque gracias a sus comentarios seguimos acá siendo los número uno manteniendo la noticia viva de lo que está pasando Iván Duque si lo recordamos fue un presidente que entró con una sombra del uribismo más sin embargo gobernó sin el, uri, el uribismo le tocó una situación muy difícil porque vuelvo y digo entró en un paro cuando él recibe el país lo recibe con un paro camionero con un paro estudiantil con una economía bastante fracturada y luego entra el covid que fueron dos años duro duro no solamente para él sino para todos los gobernantes presidente entre el 2018 y 2022 Duque traspasó el poder a Gustavo Petro el pasado 7 de agosto habla en esa conversación sobre su nueva vida qué pasó con el uribismo en las últimas elecciones y qué objetivos logró durante su gobierno hizo mención a lo que no pudo hacer mientras estuvo en la casa de Nariño, respondió que no vive la vida pensando en fracasos. Él siempre mira hacia adelante y que además tiene la satisfacción de haber cumplido más del 80% del plan de desarrollo y más del 90% de un plan de gobierno. Que fue lo que hizo en sus últimos días donde demostró lo que él hizo. Obviamente que los contrarios dicen que no hizo nada, que, se, que no se vio ese gobierno, que bueno, en fin, eso la política es política. Algo que repite con gran frustración es que Maduro siga siendo presidente de Venezuela, un país vecino de Colombia con el que Petro ha restablecido relaciones diplomáticas. Puse todas las cartas sobre la mesa, entregué pruebas. Yo enfrenté a ese bandido, ojo, cuando se refiere a Nicolás Maduro, yo enfrenté a ese bandido, lo denuncié ante la Corte Penal Internacional, participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático yo no diría que fue un fracaso porque es harto lo que se ha hecho y por supuesto aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mis cuatro años de gobierno también tengo claro que la defensa de la, de la democracia no termina con la presidencia, agregó eso es algo que tiene muy claro y que deja como prueba de que el trabajo no fue en vano, se ha luchado él aún sin ya estar en la presidencia conserva la, la esperanza de que el ver a caer la dictadura de Nicolás Maduro. dice que su voz seguirá al lado de la resistencia democrática y seguirá al lado de los demócratas de América Latina buscando el retorno de esa democracia a Venezuela, también habla de una cosa pero lo habla como dice uno muy entre dientes, por ahí hay algo que se está cocinando, que son pruebas rotundas, son pruebas claras sobre la dictadura de Maduro y por eso él dice tarde que temprano va a tener la alegría de ver caer la dictadura de ver caer a muchos que él considera y sabe que realmente no son padres de la patria son más que delincuentes por una empresa maquiavélica refiriéndose a Nicaragua país que reclama a Colombia la soberanía de un archipiélago en el Caribe y que recurrió al tribunal internacional de la Haya para conseguirlo Camilo engaña pregunto a duque sobre las informaciones que apuntan a un posible acuerdo entre los gobiernos algo que se especula en medios de nicaragua no confirmada por ninguno de los gobiernos es que petro prometió a ortega cumplir el fallo de la haya que le dio nicaragua parte del mar que rodea las islas de san andrés a cambio de la liberación de un grupo de presos políticos nicaragüenses duque responde no me voy a poner de temerario yo vi esa información que salió en medios de comunicación nicaragüenses pero lo que sí voy a decir es lo que manifesté a través de mi cuenta de Twitter es preferible un siglo de tensiones a cederle el territorio de Colombia a la dictadura de Daniel Ortega eso está claro y además tanto los tratados como la historia lo ratifican Colombia solamente puede modificar sus límites a través de un tratado que sea ratificado por el congreso de la república de colombia y le pidió a los congresistas que no se dan en caso de que se llegue a plantear un acuerdo de este tipo no olvidemos que ya llevamos varios años impidiendo eso y no porque haya entrado petro se le va a ceder el terreno a ortega es lo que está pidiendo el exmandatario al gobierno en este caso a los congresistas que se pongan de acuerdo, pero que una cosa es llevar las cosas con diplomacia y otra cosa es tener que cederles o regalarles el territorio que le pertenece por decreto a Colombia. Vuelvo y digo, manteniendo una diplomacia, manteniendo una hermandad con los países circunvecinos, pero ante todo manteniendo lo que la historia nos ha dado, lo que nos corresponde, ese archipiélago pertenece a Colombia nosotros no podemos que por la decisión de un gobierno o por la decisión de otro gobierno o por la decisión de un tercero decir no bueno listo lleves eso y llevemos la, llevemos la fiesta en paz no eso no se maneja así esa es la postura que coloca el expresidente Iván Duque y es una postura en la cual yo personalmente también le apuesto